Ejeje, <risa> campeón de la counter Muérete, bien Uno aquí atrás Bien, sabía que tenía uno que atrás Dos no pasos A ver que se te pasa encima Enemigo con mis Vamos pantallas a darle de oro. bro Acto seguido, avanzamos Todo el medio de No ternos. os cortéis Tengo gente aquí a la izquierda Tengo gente aquí a la espalda A dormir Uno más atrás uh. A la verga mato. Este, hay uno aquí a la izquierda Tengo uno atrás al momento Perdona muchacha okay. Ah bro, what the fuck Mala suerte. Hay gente duro. Uno en medio, pero no lo puedo matar, estoy perdiendo el tiempo completamente. Ah, oh, la verga. hay gente oro por aquí. Tengo. Pero este este monstruo sí es divertido tú. A ver este modo sí que es divertido, tío. No hay gente, bro, no Muérete. Adelante por aquí. Uuuuh. Sí, esto ayuda a gusto. Ayuda demasiado. Me encanta este modo, bro. A la verga, what the fuck? Creo que fue porque me agaché Bueno tú. Thank you very much. Hay uno me mi espalda. Joder, lo escuché. Ahí está, lo sabía. A la verga, en serio me dejé en la cabeza tú, que suertudo. Qué suertudo eres, compa. Que suerte tú eres, compa. Te lo digo. Es un puto timing bro Y te cagas Bueno ¿y la peña La peña no entiendo, parece de la nada tú. De verdad, pero bueno La puta madre En teoría yo debería haber tenido ahí el ángulo para ganarla Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Muérete, Muérete. voy por vida porque si no, no tengo vida no me jodas tío. bro yo también tonto que vuelvo a salir Estoy mal de la cabeza baja confirmada muérete vale gente aquí matándose estás aquí a la derecha, eso está más claro que el agua me gusta la gente bro no veo a nadie. ¿Dónde está la gente? Pero, pero, ¿cómo es que me mataste? Eso es muy falso. Por la espalda. Ah, por la espalda. Me viendo la Sky, tú. Espérate. Vale. Creo que tienes que salir por aquí. No, te mataron. ¿Dónde está? No sé qué te mató, bro. Por lo menos a su nombre. tengo uno por aquí por la espalda. Vale, te. Uh, se me ha uh, No, estaba, estaba muy bobeado, No podía ser absolutamente nada. Está aquí arriba. Vale, ¿no? te. No, bro, pero por qué? Dale, dale que te acabo de ver, bro Dale que te vi, muchacha vale, uh, Vamos a ver quién más, quién más, quien más ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más, bro? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Que se vengan. ¿Quién más? No, pero ¿por qué te escondes justo? No te escondas, bro, que te quiero dar las motos. ¡Ah, ah! Vale, vale, vale, vale. No entendí lo que acaba de cogido tú Bro, se la lleva él. Madre mía, qué timing tengo tú. Bro, ¿se será que se asoma aquí? Espérate. Uy, si me hacía la triple, bro. me hacía la triple. Ah, aquí arriba. La sky. Uh, la sky, la sky, la sky, sky. Muérete. Largo. Bien. ¿Uno aquí atrás? Bien, sabía que tenía uno aquí atrás. Los paso. Vale, que sé que estás aquí. Muérete, vamos, poño. Bien. Que, que este, esto sí es divertido, bro. No estar media hora caminando para matar. Que mate por la espalda. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? ¿Los tiros no vieron? Porque estaba en la cabeza mi aim. En la cabeza estaba el aim, sí. ¡Bro! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. donde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Por aquí no hay? ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Muérete. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente? pero es que yo lo pasó por aquí atrás ah no dispares así esto no es los duty dispares así no esto no está los joder, no se muere wow wow wow what? qué asesinatos wow asesinato restante acaba de pasar ahí tú fuck acaba de pasar ahí ah, uh, what? estaba acá, acá o estaba cambiando no entendí. Una izquierda. ¿Pertón? Ahora sí que sí. No entiendo. ¿Cuántos crees tú quedarás ahí para matarlo, bro? Eso, eso es muy duro bro. Es muy duro lo que va a pasar Muévete. Ahí sí, ¿ves? Ahí sí está bien. O asesinato restantes. Uh. Vamos a ver, ¿dónde hay más gente? ¿Dónde hay más peñas? ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde están? ¿Dónde están, compis? Son los compis, mira Mérete, ¿qué pasa, bro? Eh, eh, campeando de spawn, tú. ¡Uh! ¡Wuuhu! ¡What the fuck, bro? ¡Me he mado! ¡Ah, por la espalda! ¡Ah, qué mal! Un tiro, bro. ¡Estás un tiro! Asesinato restante No me lo hago con el... Ah, no me Vájame puedo poner el esto. operator No me puedo cambiar el operator A ver, matame, matame, matame A ver me puedo poner el operator A ver, matame, matame Así, a la operator no Voy poniendo el operator A la verga A la verga Que soy malo que soy bro. Queda sí, un malo. minuto Uh esto sí divertido, bro. 40-20, ni tan no mal. Pienso jubilarme. Ni tan mal, bro. La verdad.